vas a decir algo así de Elena te quedas sin hijos, Elena es mucho más fuerte de lo que tú te crees y si fue capaz de cambiar de trabajo y de dejar de ver las reposiciones de sexo en Nueva York, es capaz de dejar de fumar, ¿vale? Pues he dicho. El día de a la hora de también surge en un primer momento eh, dentro de un proyecto transmedia que se llamaba Igual, el día de a la hora de también, en el cual íbamos a hacer estos distintos formatos, una web serie webserie. Un, un disco, una obra de teatro, un libro y aca acabar finalmente con una película. La película al final no la conseguimos hacer, pero el resto de formatos sí. La serie va de esos días, los días de, los días importantes. Esos días que, que esperamos con impaciencia, con alegría, con ilusión, con miedo que era el título general de, de la idea inicial, que era el proyecto Transmedia. Los retos principales de esta webserie, que yo creo que, que es de cualquier webserie que se preste o incluso cortometrajes, es convencer a mucha gente, convencer a mucha gente de que tu proyecto es bueno, de que es divertido. que sabe divertir, porque al final el, hay que divertirse, porque si no nos divertimos, ¿por qué hacemos esto? ¿no? Porque dineral no nos da. Entonces es convencer a mucha gente e involucrarles en, en el proyecto, en este caso en la en la webserie, a los patrocinadores, porque como al venir de un proyecto de transmedia tenían que aportar su granito de arena, algunos con dinero, con poco dinero, algunos con un poquito más de dinero, otros con materiales, con locales, con, con lo que fuera. Todo lo que sean ideas que, que fomenten esta posibilidad de que la gente vea otro tipo de, de historias que no se pueden ver en las plataformas de televisión o la televisión, pues eso muy muy muy positivo y facebook está muy bien para eso están todas las web series eh, colocadas para ti para tu gusto ¿Qué hacen ahí sentados viéndome a mí pues mmm, dejar de escucharme e ir inmediatamente a conectaros a facebook y ver el día de a la hora de también.